En 2015, todos los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron de forma unánime la aceptación de 17 objetivos de desarrollo sostenible, como el fin a la pobreza, del hambre o la acción por el clima para el año 2030. Este vídeo enmarcará el duodécimo objetivo, el consumo de producción sostenible. Nos hemos acostumbrado a un modelo de consumo que demanda grandes cantidades de recursos a una velocidad mucho mayor de la que el planeta nos puede generar. En su mayoría no son de primera necesidad o se obtienen por medios de producción abrasiva que ocasiona un gran impacto ambiental en el planeta. Los hogares consumen casi el 30% de la energía mundial y en consecuencia contribuyen al 2% de las emisiones de CO2, casi tanto como el sector de la alimentación. Un estudio indica que en 2017 se desperdiciaron 1,25 millones de toneladas de alimentos en un mundo donde 8.500 niños mueren al día por hambruna, mientras que 2.000 millones de personas sufren de obesidad. ¿Y nosotros, desde la informática, qué estamos haciendo para mejorar la situación? Hay dos factores en los que contribuimos negativamente al objetivo. El mayor avance que podemos hacer es aplicar las nuevas técnicas de análisis y gestión de residuos, reutilizando el producto a ser posible sin ser desechado, alargando su ciclo de vida. Los ordenadores se producen a partir de más de mil materias diferentes, muchos de ellos tóxicos y preciados. Es por ello que el correcto tratamiento de sus residuos es de especial interés. Aunque sabemos que más de 95% de los materiales útiles de un ordenador pueden ser reutilizados, en 2008 menos de un 10% del e-waste se trataba correctamente. La sustitución de productos como los CDs o el simple papel y boli por recursos online también es otro gran paso. Se estima que el consumo total de los servidores y data centers a corto plazo alcanzará el 20% de la energía mundial para el 2030. ¿Y tú, como consumidor, qué aportas? ¿Cuánto has reducido tu consumo?